Te si cuento lo que amo de ti, de tu risa ese frenesí, todo lo que llega a escribir. Cada parte está hecha de ti, eres mi Julieta, yo no soy Romeo, pero tú mi princesa, todo mi poema te lo canto allá afuera. Dime que me hiciste, la palabra sobra, me juqué sin ninguna razón, no es una chica le di rosas. Pero a ti te di mi corazón Y la palabra sobra Me juzgué sin ninguna razón A alguna chica le di rosas Pero a ti te di mi corazón A una diosa La diosa más preciosa Del Olimpo, pero bella cosa Que ni Atenas sería más hermosa Que esta María, esta vida y la otra Si no tuvieran no encontrar a otra Que tuviera lo que tiene, bebé ni lo sé Le doy gracias porque fuera usted Pa' conocerla, quererla, abrazarla Y tenerla si ella quiere amar La bailar a llevarla La bailar, yeah, yeah Y pegado quisiera mirarla En un descuido llegar a besar La bailar si la llega a encontrar Yeah, yeah La palabra sobre me juque sin ninguna razón, hay una chica Lady rosas, pero a ti te di mi corazón, y la palabra sobra. Me juque sin ninguna razón, hay una chica Lady rosas, pero a ti te di mi corazón. Sabes cómo yo la beso toda, los de uno ya parecen horas. Si se queda ya una no vuelta atrás, Ay. Me la comería tu ave. Acércate, te quito la sé. Como a nadie